La herramienta del borrador elimina trazos de un objeto La herramienta del borrador la encontramos de manera visible aquí O presionando simplemente el atajo de teclado Shift-E ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo Simplemente clic y arrastrar y puedes borrar todo un segmento O simplemente parte de un segmento Ahora me voy a dirigir acá donde está este círculo Y voy a hacer esto, mira, clic y arrastro alrededor del trazo Para que alcances a ver esto que está aquí, que realmente es emocionante y esto que está aquí también voy a hacer unos trazos bastante especiales ahora si te fijas muy bien no parece que se ha hecho nada pero mira voy a dirigirme a la herramienta de selección la voy a seleccionar y voy a poner shift x en el teclado para invertir colores y en este momento puedes empezar a jugar de manera creativa mira shift x con eh, cualquier grupo de color y lo que realmente quieras hacer con esta herramienta como te expliqué hace un rato ya depende mucho el uso creativo que quieras darle y aquí en la siguiente mesa de trabajo lo voy a hacer pero con un texto ok, seleccionamos el texto me voy aquí a texto, vamos a poner eh, convertir en contornos otra vez ponemos Shift-E el atajo de teclado y empezamos a cortar de manera creativa como lo quieras explotar a partir de ahora pues ya depende mucho del manejo de Illustrator y de lo que realmente quieras hacer para construir objetos realmente creativos Queremos saber de tu opinión porque es muy importante para nosotros seguir mejorando cada día y en cada lección que te traemos para ti. Asimismo te invito a suscribirte a mi canal, activa la campanita y nos vemos en la siguiente lección.